Este es el, el comienzo de un ciclo lectivo, el 2019. Para nosotros es este, muy importante porque sobre el fin del año pasado nos enteramos de que se habían inscrito 5.000 nuevos alumnos que sumados a los que están, en determinado momento se va a juntar una especie como de multitud, como de 10.000 personas. Eso sucede en medio de un, bar, de, un, de un mar embravecido y esta es una nave insignia de Hurlingham a mi entender y estás este, al mando de eso, ¿cómo, cómo es este, recibir alumnos, entusiasmarlos, hablarles a los que están, eh, trabajar con las nuevas instalaciones? Contanos un poco. Bueno, es un momento de, primero, es muy emocionante eh, la construcción de una universidad, es muy emocionante. La verdad que crear una, una institución educativa en general es muy fuerte. Y una universidad, con lo que significa la universidad en Argentina, eh, es muy emocionante, eh, genera mucha responsabilidad, implica una, no sé si el concepto existe, pero una tasa de trabajo enorme. Nosotros estamos muchas horas por día, mucho, mucho tiempo, le dedicamos le dedicamos mucha energía, mucha, este, mucho empeño, muchas ganas. Claro. Eh, y hay una, como toda universidad, como toda, es una, tiene una, una situación que es muy compleja claro. y que nosotros valoramos la complejidad. No intentamos este, disminuir la complejidad, complejidad, sino que nos parece que trabajar en esa complejidad hace que la universidad sea más rica, más poderosa, más potente. Eh, ...tenga más impacto sobre, sobre los estudiantes, sobre la comunidad. Aparte supongo que el tránsito de trabajar en esa complejidad... ...también enseña y da un bagaje a la universidad también, ¿no es cierto? Por supuesto. Uh -huh. Por supuesto. Uh -huh. Bueno, ahí, el año pasado éramos 6.500 estudiantes... ...hay 5.000 que están empezando su curso de preparación... ...el 25 de marzo no, nos juntamos todos... ...más de 600 profesores, profesoras... ¡Qué barba. Más de 150 no docentes... Este, casi 3.000, no sé cuántos se inscribirán, porque estamos justo ahora escribiendo también para las actividades de extensión universitaria. Entonces, nada, un, es un pueblo casi, ¿no? Casi sí, sí, 15.000, sí. eh, entre comillas, miembros de, de, un, de una comunidad que se. con la responsabilidad que en la Argentina tiene la universidad de, de, de, de autogobernarse, de autopensarse, de ser responsable, de rendir cuentas. Así que, no, estamos. Nosotros estamos, por un lado, muy motivados eh, y, por otro lado, estamos muy orgullosos. Eh, hablando de, de eso, también uno lo piensa, lo pensaba yo el otro día en casa, pensando cuando se me ocurrió por qué hacerte una nota. Es decir, también este momento no se repite más, este momento que estamos viviendo. No. Es como un momento primigenio, como una génesis, es decir, que también va a moldear pensamos nosotros al futuro de esto, que es la herramienta más clara de aproximación al futuro de mejor calidad de vida de los habitantes de Burlingame, ¿no? No se va a repetir más. Nosotros creemos que además es muy importante cómo se inician las cosas. Uh -huh. Cómo se inician normativamente, cómo se inician educativamente, cómo se inician socialmente, cómo se inician culturalmente, porque... Ah uno va construyendo una cultura institución uno va eh, a dos hospitales de la provincia de Buenos Aires entra uno y se siente de una manera entra otro y se siente de otra manera uno trabaja en un lugar y se siente de una manera entra en, en el mismo tipo de trabajo y se siente de otra, Exacto. porque hay culturas porque hay, bueno, nosotros estamos desde el principio intentando construir una universidad en la que el conocimiento tenga, sea un eje central claro. en, la, en la, en el que la igualdad eh, sea el, el alimento de todos los días eh, en el que la democracia la participación el protagonismo este, sea en el camino eh, de inicio porque creemos que del camino de inicio después hay que, seguir, hay que seguir trabajando para que sea el camino pero es más fácil continuar un camino que, que esté bien trazado Mariano. que torcer un camino que empezó mal entonces sí. nosotros el, creemos que es muy importante lo que pase en estos primeros años también eso eh, tiene consecuencias sobre los alumnos, sobre ustedes mismos y sobre la comunidad, porque estás hablando de, de una construcción institucional, que entiendo yo que quizás sea la parte más flaca de nuestra sociedad. Es decir, la construcción institucional, respetar determinado tipo de cosas, es decir, pensar en el otro constantemente, no un ratito, sino pensar siempre. Este, eso es lo que nosotros, ¿qué, qué opinión tenés sobre eso? Con una particularidad, además, sumando a, a, a lo que vos decís, las universidades tienen la obligación de dictar sus propias normas. O sea, la universidad tiene... Eh, es una universidad argentina, por tanto, ¿Sí? se rige por los pactos internacionales que la Argentina firmó, por la constitución internacional, eh, por la ley de educación superior, por la ley de administración financiera... Este, por la ley de educación nacional, por las leyes que regulan la vida de los argentinos. Pero además tiene la obligación, en ese marco y con ese paraguas, de construir sus propias normas. Nosotros claro. tenemos que hacer eh, un reglamento propio de concursos docentes, tenemos que hacer un reglamento propio para equivalencias de materia, tenemos que hacer un reglamento propio para entre, otorgar becas. Entonces, las universidades son un lugar... Privilegiado para la construcción de institucionalidad con el estatus que le da la Constitución Nacional y las leyes argentinas de, de autonomía eh, la autonomía, algunos la entienden como un laissez-faire y, y nosotros la entendemos en el sentido inverso la autonomía te responsabiliza, te obliga yo no puedo decir, bueno, nadie me dijo cómo se hace un concurso es que nadie me lo dijo pero, pero uno mira qué pasa en otras universidades que tienen muchos años, que han hecho concursos y después está la participación de la comunidad nuestra, los profesores, las okay. profesoras, los trabajadores, las trabajadoras, los graduados, las graduadas, los estudiantes, las uh -huh. estudiantes, donde definimos hemos definido un reglamento, y digo el reglamento de concursos docentes, pero está el reglamento de concursos no docentes, y está el, el reglamento para, para pedir equivalencia, está el reglamento para para otorgar, otorgar becas, para pedir títulos, para entregar títulos, el reglamento académico, el reglamento para presentar materias, los programas. Bueno, todo eso está en la página web y es un capital institucional que ha construido una comunidad. A nosotros nos parece que eso hace, y lo ha construido colectivamente, entonces claro. nos parece que ahí hay un, un valor para, para una comunidad. Bueno, um, el un contexto en el perdón, que se dice, sí. no, no, al contrario, uh -huh. pero a mí me parece siempre muy importante, eh, siempre hay una mirada despectiva y despreciativa para con los jóvenes de nuestro país y, y la verdad que yo quiero rescatar la mirada opuesta porque acá hay 11.000 jóvenes que con sus problemas con sus dificultades, con sus conflictos han demostrado que pueden vivir en paz que pueden estudiar, que pueden administrar recursos públicos y aparte que cada uno, perdona que te interrumpí eh, apostó a venir a estudiar, por supuesto, apostó sí, por supuesto. al crecimiento Entonces, cuando, personal, ¿no? Cuando se dice que los chicos argentinos no tienen intereses, yo creo sí, que claro, es lo contrario. Sí. No, creo, creo lo contrario. Sí, sí. Más allá de que hay pibe que no le encuentren un sentido, que todavía no puedan, bueno, hay que trabajar con esos también. Uh -huh. Pero cuando hay ofertas interesantes, de calidad, este, respetuosas, respetuosas de la sociedad, respetuosas de ellos los jóvenes tienen una energía que es admirable ¿no? Y, y no es un momento fácil desde el punto de vista no solamente político digo uno ve a la gente caminando por la calle o como está y andamos con el ánimo medio bajo en general, en sí, general. es un, mal, es, es no un muy es, mal momento para... es un, entonces es como que uno dice lo hacemos nosotros en la publicación a veces nos tenemos un poco de, de paciencia este, porque de repente me, no, no es fácil este, mentalmente pensar que querés construir cosas a futuro cuando de repente parece como si estuvieras anclado y no, podés, no le podés levantar el ancla, ¿no? Es un muy mal momento para la Argentina. Uh -huh. Es un muy mal momento para que los, los jóvenes, las jóvenes argentinas puedan ver que acá hay un futuro. Pero yo creo que hay que trabajar para eso, hay que trabajar para... Para mostrar que hay un país, que hay una posibilidad, que hay posibilidades, que, que los, los jóvenes argentinos, las chicas argentinas, tienen derecho a, a tener vocación, a tener ganas de hacer algo, a tener ganas de conocer, de saber, de expresarse, de decirlo, de estudiarlo, de incorporarlo. Así que hay un trabajo que la figura este, que, que, que tengo no es muy feliz, pero uno tiene que tener la cabeza partida en dos. ¿no? Uh -huh en una parte poder criticar y cambiar lo que está mal y al mismo tiempo darle un sentido y una orientación a esto. Exacto. Eh, vamos a hablar un poquitito sobre el edificio nuevo que se está haciendo. ¿Cómo, cómo fue la génesis de ese edificio? De, eh, estamos haciendo varios edificios. El, el, el más el grande. Más, el más grande, que nosotros publicamos que son 12 aulas sí. o no sé cuántas. El edificio más grande eh, está justo en la esquina de chuquisaca y Oligone. Tiene... Uh -huh casi 2.400 metros cuadrados, nuevo. Ahí es donde estaba la vieja, el viejo robot de logística de la fábrica, que, que se incendió, que no quedó nada. Arriba de eso hay un edificio universitario que tiene 12 aulas, que tiene oficinas, que tiene cinco laboratorios de informática y tiene tres laboratorios de ciencia básica, uno de, de física y diseño industrial, uno de química y uno de biología. Sí. Con, ...con las medidas de seguridad, con droguero para biología... ...con salida independiente para sustancias patógenas. Es un convenio que firmé yo como rector organizador... ...con la Corporación Andina de Fomento en septiembre del 2015... ...que estuvo parado un tiempo su licitación... ...lo licitamos en eh, fines del 2016... ...y lo comenzamos a realizar, si no recuerdo mal... ...la obra empezó en septiembre del 2017... Y se supone que estamos en plazo de entrega, esperemos, que, que esperemos poder que inaugurarlo para, para que los estudiantes y los profesores puedan utilizarlo a partir del 25 de marzo, que es cuando empieza el ciclo lectivo. Tiene ascensor, que si yo no tengo un mal relevamiento, es el primer ascensor de Villa T6. Y eso es una figura, una metáfora de, de lo que es la universidad, ¿no? Uh -huh. Eh, la universidad pública porque es uno, el primer ascensor del pueblo capaz que me equivoca y hay otro, eh? bueno, me equivocaré pero es el primer ascensor y en el edificio de al lado, que es una refacción de las viejas naves de la fábrica, va a estar el segundo ascensor de villa 6 porque el ascensor se necesita para algún estudiante eh, algún profesor alguna profesora algún investigador con alguna discapacidad tiene que tener derecho un problema a a, de movilidad a. tiene que tener derecho a a llegar a cualquier parte del edificio. Uh -huh. el, la, el segundo edificio... ...este primero es una refacción... ...con fondos de la Corporación Andina de Fomento... ...en un convenio con... ...con la Corporación Andina de Fomento... ...del Ministerio del Interior de, de la Nación. Uh -huh. el segundo, la segunda refacción... ...que son casi 3.000 metros cuadrados... ...eso es con fondos... De la, ...del presupuesto de la universidad... Uh -huh. ...con ahorros nuestros... Ese, ...esa parte está dividida en dos... ...tiene... 10 eh, aulas y el comedor universitario, que también esperemos poder contar con eso en el primer trimestre de este año, y tiene una parte más alejada, que está más cerca a, a Del Socorro, que tiene 8 aulas, una oficina para un centro de servicios tecnológicos que la universidad está abriendo con la industria metalúrgica argentina, y tiene un taller para ingeniería eléctrica, otro taller para... ...para Metalurgia y un aula muy grande... ...un aula con 200 localidades... ...que no lo terminamos ahora... ...pero en ese aula que va a estar terminada... ...pero nosotros pensamos instalar un aula... Eh, ...con mucha tecnología... ...abriendo un cine... ...un aula con cine comunitario... bueno, pero ...eso, no, eso se supone que lo inauguramos... ...para el segundo cuatrimestre... ...este... Ya, ...son obras, la verdad que emblemáticas para nosotros... ...son muy importantes, son casi... 5.000 eh, metros cuadrados a nuevo para, para orgullo de, de, de, de Burlingame, de todo Burlingame, de, de su pueblo. Y además, como es como el ave Fénix, porque ese lugar había quedado destruido. Este, que, Paradojalmente, había un robot ahí que quedó, este, no sentido. quedó nada de él. Sin y sobre el lugar donde eh, estaba esa maquinaria, ahora este, hay una construcción también de futuro que, sin duda, llevará a otros robots o a que alguno trabaje en un sí, robot. Sí. Eh, sí. Otra cosa que nos, que nos llamaba la atención era el, el laboratorio, eh, ¿cómo que se llama? El que la biofábrica. La biofábrica. A raíz de qué viene la pregunta. Que vi que los, los chinos habían hecho un viaje a la cara oscura de la luna y llevaron semillas que... y plantas claro. este, para intentar este, eh, sembrar en el lugar. Creo que el algodón es el que más aguantó y eh, hablaban ellos yo estaba escuchando la televisión el noticiero chino empecé a escucharlo y que bueno, toda la importancia que ellos le dan a ese tipo de, de cosas este, como que tienen la, la robótica, los semiconductores y temas biológicos metidos en el, en el norte ¿Cómo, ¿cómo se piensa? uno? vos estás viendo eso que está pasando en el mundo eh, estás metido en esta Argentina compleja y complicada que nos plantean ¿Y cómo haces todos los días para levantarte y tener el ánimo a decir, no importa, vamos para adelante? No, no importa, no, es muy difícil. Yo Lo que creo es que hay que tener mirar otro camino. Y hay que mirar que hay otra posibilidad para nuestros chicos, para nuestras chicas. Tiene que haber otro camino. No es posible eh, pensar un país eh, de 44 Sí. casi 45 millones de habitantes suponemos que va a dar el censo el año que viene no, no se sabe, pero uh -huh. las proyecciones los estudios de los geógrafos, los demógrafos dicen que es esa la, la población eh, solamente produciendo eh, bienes primarios no procesándolos eh, algo de software y, y finanzas, no hay manera no. está demostrado la Argentina, bueno, nosotros creemos en otro camino creemos en sí, la industria uh -huh. nacional Creemos en el mercado interno, hay estudios que dicen eh, que hay que exportar, pero que no se puede exportar si vos no fortaleces el mercado interno, porque si vos exportás tenés que importar más. Entonces uh -huh. la clave está en combinar exportación con, con mercado interno. Y nuestras carreras tienen que ver con el desarrollo, de, con el desarrollo social y el desarrollo nacional. Claro. La, la biotecnología tiene que ver con agregar valor a la producción primaria. Tiene que ver con eso. Básicamente, nos, el fuerte de América Latina son los alimentos. Básicamente. Ahora, la, ¿cómo, es, cosas, ¿cómo le agregamos procesamiento sí. a esos alimentos? ¿Cómo le agregamos inteligencia? ¿Cómo le agre bueno, este, la biotecnología es un camino para eso. Entonces, ¿por qué? Porque, porque hay científicos que, que tienen que encontrar cuál es el mejor yacón para alimentar a, a los hiperglucémicos que hay en nuestro país, a los diabéticos... Este, y eso requiere conocimiento, requiere ciencia, requiere okay. laboratorio, requiere productividad ¿Y método de trabajo, de todo un poco y después requiere de dónde se planta eso porque si no lo plantamos nosotros, y no desarrollamos nosotros las mejores variedades las vas a tener que comprar entonces, y el cambio climático que te pueda afectar entonces, el lugar donde lo vas a plantar también exactamente, uh -huh. pero y si no lo haces vos, uh -huh. alguien lo va a hacer Por entonces vos le vas a pagar todos esos estudios ...a un laboratorio japonés, chino, sueco o angoleño... ...a alguien se los paga... ...entonces bueno, nosotros creemos que, que lo tenemos que hacer nosotros... ...que tenemos que estudiar sobre los alimentos... ...nosotros tenemos una carrera de ciencia y tecnología de los alimentos... ...y hay que investigar sobre eso... ...pero hay que investigar sobre eso... ...sobre dos, dos, dos, dos planos que a veces son contradictorios... ...hay que investigar sobre cuál es la posibilidad que Argentina... ...tiene de intervenir en el mercado mundial... ...con lo que produce pero con lo que el mundo consume... A, pero B, sobre lo que la Argentina produce y los argentinos consumimos. Claro. Porque son dos obligaciones que tienen. Nosotros no podemos generar este, un hiper, una hiper especialización en, la, en el procesamiento de invento de productos derivados sí. del trigo que tengan un costo enorme, que no lo puedan pagar los argentinos porque los argentinos consumen trigo. La, la bendición y la maldición que tiene nuestro perfil económico es que consumimos lo mismo que exportamos. Y te lo y podría decir también. al revés, sí, sí. exportamos lo mismo que consumimos. Entonces, eh, el sistema productivo y el sistema económico tienen que tener en cuenta esas dos variables. Entonces, nosotros tenemos que investigar cómo nos metemos más en el mundo en la producción de panificados porque el mundo los consume, pero también defender la posibilidad de que los argentinos, en igualdad de condiciones y con justicia social, todos consuman eso que quieren consumir, que necesitan consumir, porque a veces se confunde en el discurso el quieren con el necesitan. Bueno, sí, quieren y lo necesitan. Este, lo mismo con la fruta, lo mismo con las hortalizas, lo mismo con los lácteos. Argentina se quiere con, con este, eh, parar como un, un. que lo han hecho, lo han hecho Nueva Zelanda, lo ha hecho Italia, lo hace Australia, mm. como un, un Estados Unidos, Canadá, como un gran este, eh, interventor en, la, en el mercado mundial de, de lácteos y sus derivados, quesos. Este, la Argentina también. Ahora, los argentinos. Mm. Tienen derecho a consumir la leche a un precio justo, que tenga que ver con su salario. Justo ese tema tocaste que bajó creo que un 18%. Pero el consumo de leche eh, es gravísimo. El consumo de leche eso. bajó un montón. Pero, pero es gravísimo, porque uno puede, puede bajar el consumo de auto y, y no eso cambia mejor. la matriz social de la Argentina, claro. cambia la matriz productiva, claro. pero lo único que una familia no abandona es el consumo. Si, si bajó el consumo de leche es que bajó el consumo de leche de los pibes. Claro. Ese... Eso que está pasando hoy, nosotros vamos a ver las consecuencias en los próximos 5, 10, 15, 20, claro. 30. Eso lo arrastrás cuando no hay un Estado y una sociedad que protege ese consumo bueno, eso te, te acompaña como una maldición por muchos años. Bueno, claro, son falta de proteínas, falta son, de vitaminas, falta de minerales en época de Son, calcio, la época hueso, de son, son este, calcio para las neuronas, eso es gravísimo. Uh -huh. Bueno, lo que, lo que decimos es que la universidad tiene la obligación de aportar conocimiento científico en esos dos planos, porque no es una exportación. Eh, la exportación Brasil es uno de los primeros exportadores mundiales de hierro. Bueno pero El Brasil no consume todo el hierro. Claro. Bueno, eh, eh, o los chinos producen sistemas informáticos para teléfonos que van a otros países. Bueno, nosotros lo que producimos: aceite. Bueno, vendemos aceite y consumimos aceite. Bueno, ¿cómo es? Este, el, el, el euro está a 45, el dólar está a 40, pero los sueldos están en pesos. más bien. Bueno, ¿Cómo equilibras ¿Cómo es esas dos cosas? Entonces hay que investigar. Y entonces la universidad tiene que investigar y, y en alimentos hay dos tendencias. Vos podés investigar en alimento gourmet destinado a una parte de la sociedad y hay algunos que lo hacen y hay que hacerlo porque hay un nicho sí, económico. Sí, sí, sí. Eh, la finger food, la comida hiper especializada en eso. Mm. Y hay otra tendencia que es asumir, y nosotros no asumimos, asumir que hay alimento para los pobres. Bueno, nosotros no lo asumimos. Nosotros creemos que hay que investigar y producir conocimiento para la cultura alimentaria que tiene eh, la Argentina, que tiene que ver con la producción, los argentinos que consumen, consumen trigo, consumen maíz, consumen papa, consumen leche, consumen hortalizas, consumen carne, consumen panificado, bueno, sobre eso hay que producir conocimiento. Este... Después habrá investigadores que, que, o en laboratorios o universidades que investigarán no, no. sobre el sushi. Bueno, pero esa no es la alimentación de, de no. los argentinos. Los argentinos consumimos otra cosa. Bueno, lo que pasa es que hay que producir conocimiento que posibilite a precios accesibles eh, el, el consumo popular de alta calidad. Este, porque si no caemos en que hay comida para pobre y comida para rico, no, yo no voy a asumir eso. No, eso yo no es voy a asumir eso. Entonces, bueno... Pero de todo eso eso tiene consecuencias en la, en la propuesta de investigación, en la epistemología del conocimiento, tiene que ver con qué, qué conocimiento vamos a producir para qué comunidad. Uh -huh. este, lo, vos podrías, te podría decir lo mismo de la atención primaria de la salud y de los enfermeros. Entonces los no podría decir, bueno, eh, hay enfermeros que se forman para trabajar en los hospitales, de, en los sanatorios de primera calidad y formamos, no, no, nosotros formamos enfermeros para la atención primaria y la salud para todos en igualdad de condiciones sí. esto es lo que tiene que hacer una, un, un enfermero en terapia intensiva en todos los hospitales en todos los centros de salud que, que trabaje por supuesto sin distinción de clases sociales porque la salud mm. es un derecho lo mismo con la, la formación en escuela secundaria bueno, lo mismo con los ingenieros bueno, me parece que hay, este, hay discusiones que nosotros estamos dando, que queremos dar este, en una universidad que está creciendo, ¿no? Te agradezco mucho la, la charla, espero que te haya este, interesado la, pero, el Perdón que me extendí mucho no, en una respuesta, venimos, pero... a buscar, venimos a buscar contenidos, así que este, claro. agradecimos, gracias. agradecidos somos nosotros por la charla. Muchas gracias. Ah. Muchas gracias. ¿sí?